Vamos allá, eh, damos inicio a esta serie que la vamos a llamar, ah... no sé cómo la vamos a llamar, pues bueno. Tan calcó, ¿Cómo están todos mis bikers. El día de hoy, eh, vamos a comenzar con la primera serie que vamos a tener acá en el canal eh, La cual va a constar de tanto de motoblogs como también de videos De hecho desde la casa, que estáis como combinando las dos cosas Espero que sean más motoblogs que otra cosa La finalidad de esta serie es la, la preparación y finalizando ya con el, con el viaje en sí eh, que quiero hacer al sur de Chile ¿Me entienden? Entonces quiero quiero grabar todo esto, quiero grabar cómo, cómo estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo en pro al viaje, digamos ¿cachai? el viaje al sur de Chile porque hacer el viaje al sur de Chile no es llegar y hacerlo, ¿cachai? Tengo varias cosas que hacer antes de irme de viaje. Hay otras cosas que tengo que revisar, cosas que tengo que comprar, cosas que tengo que hacer. Y una de esas grandes cosas que tengo que hacer y que es la, la principal de todas, es eh, hacerle la mantención a la moto. Una mantención general, que le hagan todo lo que le corresponde a su mantención general. revisarla que esté a punto para poder hacer el viaje tranquilo, más que nada. Y que no me vaya a fallar algo en el viaje Hoy es... Eh estamos a 24 de septiembre 24 de septiembre Estamos a... 24 de septiembre Octubre, noviembre, diciembre, enero Estamos un poquito más de... De tres meses Cuatro meses aprox eh, para el viaje, o sea, para que ya tomen la magnitud de que esto no hay que tomarse a la, a la ligera tampoco, ¿cachai? Eh, hay, que, hay que planificarlo, hay que ver varias cosas con anterioridad Tengo que comprar algunas cosas también que son temas de camping y todo esa shit Pero toda esa shit hay que verla con anticipación, pues bueno. no es llegar y hacerlo Entonces el día de hoy lo primero que vamos a hacer, y que yo creo que es lo más caro que me va a salir es la mantención general a la moto y, y para eso me dirijo donde un gran amigo eh, donde iván peñalosa eh, que me va a ayudar con ese tema así que vamos allá eh, damos inicio a esta serie que la vamos a llamar a... No sé cómo la voy a llamar, pues, weón. No sé cómo colocarla a la serie, weón. No se me ocurre. Es algo tonto. Si lo piensan, ponerme a, a grabar una serie sin ni siquiera tenerle nombre a la serie. Pero bueno, por el minuto va a ser la serie sin nombre. Eh, si se le ocurre algún nombre, colóquelo en los comentarios por el minuto. No se me ocurre nada interesante para colocarle. Pero eso, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la serie el día de hoy yo creo que va a tener para varios meses eh, porque vamos a empezar a trabajarla desde ya y les voy a empezar a mostrar todo lo que me va pasando, lo que me va sucediendo eh, las compras, pero para eso es, eso es, para, para que ustedes vayan aprendiendo también y vayamos entre nosotros viendo porque yo igual voy a necesitar ayuda en varias cosas y se los haré saber en cada uno de los videos porque yo sé que más de algún suscriptor tiene mucha más experiencia que yo, este es mi primer viaje lejos, así que por lo mismo, voy a, es muy probable que necesite ayuda de, de ustedes mismos y que me vayan apoyando con algún con algunas cosillas. Me decía que ya había llegado. Acá estamos, pu Ya estuve hablando ahí con mi amigo Iván. Estuvimos revisando el tema de la, de la mantención, de lo que le van a hacer. Le van a hacer una full mantención a la motor. Le van a hacer un chequeo completo además. Y ahora me encuentro en dirección a un concesionario de Honda. O sea, una cosa es la mantención y otra cosa son los repuestos En su mayoría son cosas básicas como un par de empaquetaduras. Y también el tema del de filtro de aceite. Voy a aprovechar de... Él de cambiarle los dampers que tiene un problema ya en la en la se me olvidó cómo se llama esa wea pero ya pico ahí les voy a mostrar tiene un juego en la catalina tiene un juego catalina no me acuerdo cómo se llama bueno y la única manera de cambiar eso es cambiando los dampers eh, aparte de los dampers y la manutención full y otra cosa súper importante que le van a hacer, que no está dentro de la mantención full, sino que esto lo voy a tener que pagar aparte. Es que la moto, por el visor, donde uno revisa el nivel de aceite, eh, la moto está perdiendo aceite. ¿cacháis? No es que esté perdiendo muchísimo y gotee y toda la jet, Pero con el tiempo sí he notado una baja de, de nivel de aceite bastante considerable. Con el tiempo cada mil, cada mil quinientos kilómetros. Si yo reviso, eh, siempre está como con aceite húmedo, ¿cachai? Entonces por ahí me está filtrando aceite por el ojo de guay que algunos les dicen también. Y bueno eso voy a tener que comprar la empaquetadura, voy a tener que comprar la empaquetadura y aparte de eso voy a tener que comprar el culan, eso ya es un extra también, porque al sacar la tapa va a haber que cambiar el culan independientemente de que se cambie cada ciertos de hecho se cambia cada 2-3 años el culan. Eh, pero voy a tener que hacerlo ahora porque cambiar la tapa hay que sacar las mangueras y no, en mi opinión, no es recomendable eh, utilizar el mismo que ya estaba. Sino que hay que cambiarlo. Así que esos son un par de gastos extra que tengo que revisar. Pero... El tema está que no están dentro de la mantención y como digamos, es como un gasto extra programático dentro de la mantención full, digamos. Pero es un tema que ya hace rato me está molestando. Eh, mi piedrita, mi piedrita de tope ahí y necesito arreglarlo ya para que la moto ya esté al 100% y, y no tener más problemas con el tema de la filtración de aceite. Estoy cachando que así la mantención me va a salir un poco salado. ...por el tema de los repuestos y toda esa shit. Eh, aparte el gasto extra que les comento que es sacar la tapa del embriague y todo eso. Otra cosa importante es que tengo que comprar cosas extra para el viaje. Lo bueno Por eso eh, es bueno también empezar a... Hacer esto antes del viaje porque, por ejemplo, si se hiciera con el viaje con un mes de anticipación Probablemente no podría gastar eh, el mismo dinero todo de una, ¿cachai? Con la reparación y hacer todo ese tipo de cosas Lo bueno de hacer todo esto con antelación es que ya, ya estoy... como no sé cómo viene rajado ese weón! ¡Qué faculidad, weón! venía weón. Allá, pues entonces... Lo que le estaba diciendo que se me olvidó, que weá le estaba diciendo. <risa> se me olvidó la weá, weá. Ah, que lo, lo bueno de, de hacer esto con antelación es que este tipo de gastos eh, extra y, no, y probablemente no me afecten con el presupuesto del viaje final. ¿Cachai? Que, es que eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cachai? Porque tengo que comprar estas cosas, aparte de hacer la mantención. De hecho yo creo que lo más caro, de casi lo más caro, porque el viaje completo es caro, es el tema de la moto. Es ver el tema de la mantención, que esté todo correcto, que no vaya a tener algún tipo de problema. Que para mí, bueno, un viaje largo, ir con una fuga, por ejemplo, de aceite, es súper es importante, ¿cachai? Porque el nivel, mantener el nivel de aceite... Y aparte va a ser una, una preocupación menos en el viaje. Por eso, pues ahora voy a entrar acá, a la concesionaria de Honda, la que tengo acá al frente. Y voy a, voy a ¿cómo se llama?, a comprar los repuestos que necesito para la mantención. Hoy están haciendo test de la CBR, o sea, de la CB300R. Ya, ¿qué tenemos acá? Bueno, había una empaquetadura que no la tenían y tampoco tenían los dampers para la rueda trasera Por lo que voy a ir ahora a otra tienda, o sea a otra concesionaria que es donde compré la CBR A ver si es que la tienen allá, si no la tienen allá me dijeron que me las podían tener acá para el jueves Yo creo que este va a ser mi último almuerzo rico de aquí en el... Puta que soy bueno, bueno, que Bueno, como les decía, yo creo que este va a ser mi último almuerzo rico de aquí en adelante, weón. Hasta después del, del viaje, bro, porque tengo que empezar a ahorrar plata, pero así level dios, weón. Y bueno llegué a casa fui al otro concesionario y solamente encontré uno de los repuestos y me estarían faltando los dampers el problema es que tengo que esperar hasta el jueves el día jueves me los van a entregar así que la mantención se suponía que era para mañana eh, va a desplazarse hasta la próxima semana lo bueno de hacer estas cosas con anticipación como les comenté antes es que claro cuando pasan este tipo de cosas eh, uno tiene tiempo con el, con el cual puede jugar, ¿cachai? Y no estoy con el viaje encima o cualquier otro tipo de cosa. Así que nada, pues vamos a tener que esperar eh, cuánto. 5 días más. El día lunes entrego la motocicleta ya con el recuesto y el día martes... Ya tendría la motocicleta, eh, ojalá en mi poder durante la tarde. Sería lo ideal para no estar tanto tiempo sin motocicleta. Así que eso pues chicos, este es el primer capítulo de muchos, espero, eh, de la, de esta serie que quiero hacer, de cómo voy a estar preparando mi viaje. También va a estar el viaje dentro de, esto, de esta serie. El tema así es que no sé cómo lo voy a... ¿Cómo la voy a llamar? No sé. La verdad es que no se me ocurre algún nombre, algún nombre bueno. Voy a pensar en algo para el próximo video y si no se me ocurre nada, voy a estar leyendo sus comentarios. Eh, oye, eh, una cosa súper importante, eh, si ustedes tienen conocimientos, saben, han viajado eh, y piensan que me pueden ayudar con algunos tips o con algunas cosas, eh, de verdad que yo se los agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para mí, este es mi primer viaje largo y voy a necesitar el apoyo de los que puedan, ¿cachai? O sea, eh, pucha, cualquier tipo de ayuda, digamos, en conocimientos y ese tipo de cosas me va a servir muchísimo. En el próximo video les voy a tener una lista el de las cosas que más o menos yo creo que necesito. Así que yo creo que ahí algunos me podrán decir más o menos lo que me falta, lo que me sobra y lo que posiblemente podría necesitar... A lo mejor en segundo plano, ¿cachai? No como tan importante. Ese tipo de cosas las, podemos, las podríamos conversar también en el próximo video. Ahí. Así que eso pues chicos, los dejo. Nos vemos muy muy muy pronto en esta serie sin nombre por el minuto. Y nos vemos. Chao, chao, chao.